Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juanita Vélez y hoy vamos a estar hablando sobre un programa súper interesante, que son programas de estudio y trabajo en Montreal, eh, en, en Canadá, perdonen. Vamos a hablar de programas coop, se llaman, son programas que tienen un componente muy importante de prácticas profesionales. Eh, creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Gerard, eh, ¿me puedes confirmar si ahí ves mover la diapositiva? Sí, perfecto. Ah, listo, perfecto. Mucho mejor que el, el mío de antes. <risa> bueno, buenísimo. Entonces, eh, bueno, voy a ir empezando mientras se conecta Jenny, que nos va a ayudar con preguntas, con algunos apuntes adicionales. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre Graystone eh, College y sobre los programas COOP. Sé que muchos de ustedes se preguntarán que es un programa co-op y para eh, dañarles la sorpresa son programas que son de prácticas profesionales. ok, Son programas en donde ustedes no solo van a poder estudiar y trabajar, sino que tienen prácticas profesionales al finalizar. Y estas prácticas profesionales les vayan a ayudar para todo, para mejorar su hoja de vida, para ganar unos dólares extra, para poder ahorrar, para poder eh, mejorar su hoja de vida, para poder para que a la hora que ustedes vayan a aplicar a un trabajo ya sea más adelante en Canadá o cuando vuelvan a su país, en caso que estén interesados en volver, eh, ustedes van a poder con estos programas realmente, eh, digamos, tener ya como algo en sus hojas de vida que les dé sustento, que les ayude también incluso a aplicar para un sueldo un poco más alto cuando vuelvan o incluso cuando ya estén en Canadá. Tenemos tres campos de programas diferentes. Entonces tenemos, en primer lugar, el Programa de negocios, los programas de negocios, ya ahorita los vamos a ver en, en detalle. En segundo lugar, los de hospitality, que es como hotelería y turismo y todo lo relacionado con este campo, también de servicio al cliente. Y por último, los más populares de todos, que son los de marketing digital. Con todos estos programas, en Canadá se puede estudiar y trabajar. Y una pregunta que igual, ay, perdón, que la vamos a ver más adelante, es ¿cuánto tiempo podemos estudiar y trabajar? y trabajar mientras hacemos estos programas y la respuesta es 20 horas mientras estamos estudiando. Entonces vamos a poder estudiar eh, tiempo completo y trabajar 20 horas adicionales. Estas pueden ser en el fin de semana, pueden ser 20 horas que ustedes van a trabajar cuando salen del, del colegio de pronto en un bar o incluso si están en un horario de la noche, que ya vamos a ver la diferencia entre el horario del día y de la noche, pues pueden tener un horario, un trabajo en el día y en la noche ir a trabajar. Ok. Durante el periodo de las prácticas van a poder trabajar tiempo completo y esto ya también lo vamos a ver un poquito más adelante. Hola, Jenny. Bienvenida. Hola, Juanita. Gracias. Disculpame por conectarme hasta ahora. Tuve un problemita tecnológico al final, pero bueno, ya estoy acá. Qué pena con todos. Yo soy Jenny, licener de, de YouTube Project para Latinoamérica y no te pude presentar. Perdón por eso. Acá está Juanita una vez más acompañándonos. Vamos a hablar de los programas 50% teóricos, 50% prácticos. Veo que ya empezaste, entonces ya no te interrumpo más. Ya te dejo que continúes, qué pena con todos. No te preocupes, fui empezando porque es un tema un poquito largo y tenemos media hora. Entonces, sí, bueno, una sí. ventaja gigantesca que tienen estos programas y que es algo que no se pregunta, es bueno, pues súper chévere poder estudiar y trabajar, los precios son buenísimos, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero una pregunta es, ok, y si no tengo un nivel de inglés tan avanzado, entonces, ¿qué hago? Y entonces, esta es una de las opciones, pues, de las buenas como noticias que vienen con Greystone College, y es que tenemos programas para todos los niveles de inglés, ¿ok? Tenemos programas como, por ejemplo, el de servicio al cliente, que es este que les estoy señalando, que requiere un nivel de inglés beginner 4. Esto, para los que dominan el marco común europeo, es como un A2 en el marco común europeo, y para quienes no conocen tanto de niveles de inglés aún, es como un 4, si lo catalogamos en una escala del 1 al 10. Entonces es un nivel 4 que es incluso menos que intermedio. Eh, para los que tienen un nivel intermedio, ya tenemos más opciones. Tenemos opciones como, por ejemplo, el programa en comunicación y negocios, que es un programa enfocado hacia comunicación, es decir, donde van a ver todavía mucha teoría de inglés, pero también van a ver algunas cosas básicas sobre negocios. De igual manera, en este programa de servicio al cliente, las clases son obviamente teóricas sobre cómo ser, pues, hacer un excelente servicio al cliente, pero más que todo lo que van a hacer es poder perfeccionar su nivel de inglés. ¿okay? Entonces, por ejemplo, en servicio al cliente las materias que van a ver son, por ejemplo, cómo escribir un documento eh, de manera adecuada, cómo tener una conversación adecuada con un cliente. Y se estima que en estos dos programas que están señalados acá, en servicio al cliente y en business communication, un estudiante va a avanzar más o menos durante el programa, unos cuatro o incluso cinco niveles de inglés. Entonces, ustedes van a ir, van a poder trabajar, van a poder estudiar y van a poder aumentar su inglés significativamente. Ya con un nivel de inglés un poquito más avanzado, tenemos programas en donde el contenido de aprendizaje de inglés pues va a ser menor. Entonces, eh, por ejemplo, acá en azul les voy a señalar estos programas que son, por ejemplo, los de operaciones hoteleras, marketing digital... Gerencia para hotelería y también nuestro diploma en negocios internacionales, que son estos que les, que les seleccioné en azul. Entonces, todos estos programas tienen una ventaja buenísima y es que son eh, programas 100% eh, académicos, son programas en donde ya digamos que el avance del inglés no va a ser tan drástico, pero que es súper importante pues que ustedes los puedan como hacer y poder como obtener más conocimiento relacionado con estos temas. Una ventaja enorme que tenemos con YouTube Project es que son uno de nuestros aliados pues más importantes y eh, con esto ustedes pueden llegar a, a hablar con un listener y decirle mira mi nombre es tal, tengo tal nivel de inglés, yo lo que quiero es esto, esto, esto y de acuerdo con sus posibilidades, con su nivel de inglés, con la necesidad que tengan ustedes de trabajar y estudiar en el momento en el que empiezan el programa, ellos les van a aconsejar cuál de todos estos programas es el mejor para ustedes. Entonces, por eso, pues también no se tienen que preocupar muchísimo por mi nivel de inglés, tal, porque ellos les van a hacer el, el programa que se adapte más a sus necesidades. Eh, otra cosa súper importante tener en cuenta es los programas, y ya lo vamos a ver, los tenemos en tres ciudades diferentes, en Toronto, en Vancouver y Montreal, que realmente pues son las ciudades más importantes en, en Canadá. Entonces, pues esto es una oportunidad excelente y es una súper buena opción para ustedes, ¿ok? Eh, sobre trabajar y estudiar en Canadá, eso es algo como, que, como lo que les decía, que tenemos eh, 20 horas de estudio y trabajo por semana, y eh, acá pues hay algunos datos adicionales en esta diapositiva. Entonces, en primer lugar... Eh, en Vancouver, por ley, todas las prácticas de todos nuestros estudiantes son pagas. ¿okay? Entonces, no importa la práctica que ustedes estén, siempre, siempre, siempre les van a pagar al menos un salario mínimo en Vancouver. En Toronto y en Montreal no hay una ley que diga que les tienen que pagar. Entonces, en el caso de estas dos ciudades, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que eh, las prácticas, eh, el 90% de los estudiantes consiguen prácticas pagas pero no es algo que nosotros podamos garantizar porque no hay una ley que lo cobije. Para conseguir el empleo, nosotros hacemos un taller que se llama Workplacement Placement Skills, donde les vamos a enseñar cómo hacer su hoja de vida, los vamos a preparar con una serie de entrevistas como de mentira, para que ustedes puedan, después cuando lleguen a la entrevista, ya sentirse más cómodos. Y también hacemos unas ferias laborales en donde muchos de nuestros estudiantes consiguen eh, sus prácticas. También tenemos un portal de empleo que es algo súper importante y que es algo que todos ustedes pueden, eh, pues que pueden acceder cuando estén en Greystone y ahí van a poder aplicar a todos los trabajos que están disponibles. Un dato es que la mayoría de nuestros estudiantes consiguen el trabajo de sus prácticas por medio de nuestro portal de empleo. Aquí hay otros datos interesantes. Uno pues no sabe muy bien cuánto cuesta más o menos vivir en Canadá y acá les damos los datos. Eh, varía dependiendo de la ciudad, pero entre $1,100 y $1,300 canadienses por mes. Esto es lo que cuesta vivir en Canadá. Y esto, este costo de vida incluye básicamente el alojamiento, incluye el transporte, incluye la alimentación y una que otra actividad. O sea, no es un, no es un estilo de vida súper lujoso, pero tampoco es muy restrictivo. Hay estudiantes que yo conozco que en Montreal, por ejemplo, viven con $700 o 720 dólares al mes, pero pues esto es un estilo de vida en el que realmente pues ya es muy, mucho más modo ahorro, mucho más como precavidos con los gastos, siendo mucho más precavidos con los gastos. Y acá también vemos cuánto es el salario mínimo en Vancouver, por ejemplo, es 14.6 dólares por hora. Esto es lo mínimo que le van a pagar a un estudiante. Puede que el promedio entre, para nuestros estudiantes, esté alrededor de 16 o 17 dólares. Ok. En Toronto, el salario mínimo por hora es 15 dólares canadienses por hora y en Montreal es 13.5 dólares por hora. En Montreal es un poquito más bajo porque el costo de vida es significativamente más bajo. Eh, para que se hagan una idea, por ejemplo, el, el pase mensual de transporte en, en Vancouver o en Toronto cuesta alrededor de 120 dólares por mes y en Montreal cuesta 84 entonces, sí es una diferencia grande en cuanto a costos de vida, casi un 30% más económico. ¿Cómo funciona esto de trabajar y estudiar? ¿Cómo funciona lo de los horarios? Bueno, esto se los voy a explicar en esta diapositiva. Y es importante que tengan en cuenta que esto que les voy a hablar aplica para Toronto y para Vancouver. ¿Listo? Entonces, en este momento en, tenemos dos tipos de horarios. Uno que es el horario en el día y el otro que es el horario en la noche. Eh, el horario en el día es un horario en el que tienen 24 semanas de estudio, van a estudiar durante 24 semanas y después van a tener 24 semanas de práctica profesional. Esto que significa que el programa en su totalidad va a durar un año y de ese año van a estudiar y trabajar la mitad del tiempo y trabajar 100% la otra mitad del tiempo. Durante las 24 semanas de estudio van a tener clase de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y durante el horario de la noche van a tener clases eh, de 4 y 15 a 9 y 15 de la noche, de lunes a jueves. Como la intensidad horaria es menor, la longitud de este programa es 88 semanas, o sea, es muchísimo más, más largo que el horario del día. ¿ok? Eh, déjenme. Si tienen preguntas, váyanlas escribiendo para que al final las podamos responder todas. Acá también, por ejemplo, hay algunos detalles importantes sobre las ferias de empleo que les decía. Y es que antes de entrar a mirar precios, sí quería dejar como esto súper claro y es, hacemos unas ferias de empleo, las hacemos dos o tres veces al año y en esas ferias traemos a las escuelas, aunque la última la hicimos online, pero traemos a las escuelas representantes de distintas empresas que tienen eh, partnerships con, con Greystone College. Y entonces estos representantes básicamente son de empresas como Booking, como Marriott, como Amazon, Starbucks, Italy. Creo que todos estos son logos con los que nos hemos enfrentado alguna vez en la vida nosotros. Son empresas bastante reconocidas que llevan trabajando con nosotros años. Me imagino que Gerard les contó que ya tenemos 30 años de historia y durante estos 30 años pues realmente hemos tenido pues la oportunidad de generar muchísimas conexiones con empresas y hay muchas empresas que Dejan ciertas vacantes exclusivamente para Greystone College. Entonces esta es otra ventaja gigantesca. Y estas son las empresas que asisten a las ferias del trabajo con nosotros. Este es el listado de programas. ¿okay? Entonces acá pueden irse haciendo un poco una idea de los costos. Los costos totales son los que están acá en la última eh, columna. Y básicamente esto, aunque igual cuando pues, se reúnan con su listener les va a dar toda esta información, pero vamos, tenemos los tres programas, los tres tipos de programas, de negocios, de hotelería, de marketing digital. Es muy importante tener en cuenta que no todos los programas se ofrecen en todas las ciudades. Muchos sí, pero algunos no. Entonces eso es importante. Y también algo importantísimo sobre el nivel de inglés. Es que con asistir a, esta, a, esta, a este evento hoy, ustedes van a tener acceso gratuito a nuestro examen de inglés PROLA. Es un examen de inglés especial porque es un examen de inglés que les permite evaluar su, sus habilidades de hablar, leer, escribir y escuchar. Y es un examen que es tipo IELTS, tipo TOEFL, perdón, los graban con la cámara, les hacen una pequeña entrevista con la cámara y lo corrigen oh. nuestros mismos profesores. Entonces, la ventaja de que esto pase es que es un examen en donde ustedes cuando lo finalicen van a saber exactamente qué nivel de inglés tienen. ¿Listo? Entonces, esto es buenísimo. Simplemente si, si quieren eh, que les envíen el examen, eh, pueden enviar los datos o a su listener o solicitarlo a su listener de YouTube Project. ¿Ok? Este examen les se tarda más o menos 72 minutos, pero creo que ninguna otra escuela lo tiene gratis en este momento. Entonces, pueden presentarlo, pueden hacerlo, pueden saber exacto qué nivel tienen. Y sabiendo el nivel de inglés, ya es muy fácil estructurar eh, su plan de viaje a Canadá. Algo importantísimo también es que, por ejemplo, si el nivel de inglés no les alcanza pues para ninguno programa, o por ejemplo, ustedes definitivamente quieren entrar a un programa de marketing digital y aún no tienen el nivel de inglés, algo muy importante es que ustedes pueden tomar el curso de inglés con ILSC y esto pues va a ser muy bueno porque ya sabemos exacto cuánto tiempo de inglés necesitan eh, y una vez completen el, el nivel de inglés van a poder tener acceso directo al college sin necesidad de volver a presentar el examen, ¿ok? A veces me, me meto en tu, en tu por favor, tu a mí me parece buenísimo, me parece que eso es lo mejor, tienen problema porque pueden primero saber si tienen el inglés suficiente y si no, saber exactamente cuánto necesitan para poder entrar al diploma o al certificate, que es lo que todos buscan al final, para poder trabajar. Es súper completo el examen además. Exactamente, y no es como, por ejemplo, a veces pasa que uno presenta un examen y cuando va a empezar el primer día le dicen, oh no, tu nivel no es este porque no te habíamos evaluado el speaking, o oh, oh no, tu nivel no es este porque no te habíamos evaluado alguna actividad puntual. Este nivel ya les sirve perfectamente para poder empezar. También si ustedes, por ejemplo, están en un curso de inglés que se, que se que finaliza en un mes y ahorita hacen el examen, pues lo pueden volver a presentar en un mes o dos meses si ya se sienten más preparados y sienten que su conocimiento ha cambiado. ¿okay? Pero es muy importante que lo soliciten a su listener y que realmente aprovechen esta oportunidad que, pues que no no todas las escuelas la dan y que es espectacular para Grayson College y para ILSC eh, tenemos te discúlpame otra vez no, además, lo el resultado está vigente por un tiempo bastante largo ¿no? entonces sí, pueden por empezar dos años. exacto pueden empezar con bastante tiempo el plan de estudio exactamente sí es súper buena super buena anotación Jen y también por ejemplo hay programas muy económicos o sea tenemos programas que de pronto no son tan largos 26 semanas pero quedan desde los $4,355 dólares todo el programa. Esto ya incluye materiales, registros, no es como que vayan a llegar a la escuela y les digan, ay, ¿sabes qué? Te falta comprar este librito, te falta pagar esta cosita. No, estos precios que están acá ya incluyen absolutamente todo lo que ustedes van a necesitar. Entonces, pues son realmente opciones muy buenas. Muchos programas los ofrecemos en el día, en la noche, pero pues la mayoría los ofrecemos eh, en el horario de la noche. Y por Black Friday también tenemos precios súper especiales. Todos estos precios que ven acá eh, los tenemos descontados entre 700 y 800 dólares, lo cual es una barbaridad. Realmente esto no, no lo teníamos hace mucho. Estamos lanzando nuestros nuevos horarios en la tarde. Y para los horarios en la tarde, por ejemplo, eh, los programas de Montreal están todos con descuento. Y en Vancouver también tienen descuento. Y... ¡Ay! se me olvidó poner, que los precios en Toronto, ah, perdonen esto se enloqueció, los precios en Toronto también tienen descuentos impresionantes. Si ustedes lo que quieren es Toronto como destino y Greystone College les llama la atención, todos los programas en Toronto tienen descuentos de mínimo, o sea, el descuento más bajito es de $760 dólares. De ahí para arriba, entre $760 dólares y $1,100 dólares van los descuentos que tenemos en Toronto, entonces es un buen momento para aprovecharlos eh, Jenny, ¿cuánto necesitan en caso que les interese para congelar un precio de un programa? Solo hacer el registro y el costo del registro son 160 dólares canadienses. Listo, buenísimo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Estos precios de Black Friday van hasta el 30 de noviembre, así que es súper bueno que los aprovechemos también por la feria y pues también recuerden que por participar acá ya están participando en una rifa por una beca de cuatro semanas de estudio eh, en inglés, que esto, pues para que se hagan una idea, son casi 800 dólares que les estamos regalando. entonces ¿Y si presentan pues... el prola y se dan cuenta que les faltan cuatro semanas, ahí está, está perfecto. Exactamente. Y si no, pues igual a, a nadie le viene mal perfeccionar un poquito más, más el nivel de inglés. ¿Listo? Ahora, para los más conocedores y para los que ya llevan en este tema de, de Canadá más tiempo, quiero hablar de algo que es muy importante, que es el tema de Postgraduate Work Permit y dependientes. ¿okay? ¿Qué es el Postgraduate Work Permit? Y es que a veces, eh, pues cuando los colegios cumplen ciertos requisitos, se le permite a los estudiantes quedarse un tiempo adicional en Canadá trabajando con un permiso de trabajo. Este es pues, conocido como uno de los primeros pasos hacia la migración. En esta charla yo no voy a hablar de migración porque no soy agente migratorio, pero pues, el hecho de poder tener un Postgraduate Work Permit es algo que para muchas personas es muy importante, porque como les digo, pues, es como el primer salto antes de. El tema con el Postgraduate Work Permit es que en, y con Greystone College lo podemos tener únicamente en nuestras escuelas de Montreal. ¿Por qué? Porque la provincia de Quebec que es la provincia en la que está ubicada la ciudad de Montreal, nos permite eh, pues, tener esta facilidad de tener el Postgraduate Work Permit. Con el programa de negocios internacionales pueden aplicar a un año de Postgraduate Work Permit y con el programa de eh, marketing digital pueden aplicar a dos años de Postgraduate Work Permit. Incluso si su asesor migratorio les recomienda un Postgraduate Work Permit más largo de tres años, Pueden juntar los dos programas y obtener un Postgraduate Work Permit de hasta tres años. ¿Cuál es mi eh, consejo para todos? Todos, todos, no importa el college al que vayan. Siempre tengan una reunión con un asesor migratorio. En el momento en el que digan, bueno, me podría imaginar viviendo en Canadá, pidan una asesoría migratoria, porque esto es clave para poder trazar un mapa de ruta hacia la migración. Nosotros no podemos asesorarlos en este tema y es muy importante saber exacto cuáles son los pasos a seguir ok eh, también otra cosa la disculpa. a estudiante es diferente un asesor tiene que ver el perfil, ver lo que quieres qué tienes, a qué, qué quieres ir qué estudiaste para poder decirte esto es lo que más te conviene lo bueno de ILSC y de Grayson College es que tienen de todo para todos hay todo tipo de programas, entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, esa es la mejor sugerencia cuando buscan una residencia. Exactamente. Y también otra ventaja que tiene nuestro programa en Montreal eh, es que pueden viajar con dependiente, que significa que si ustedes tienen una pareja, eh, están casados, vienen Unión Libre, ese este tipo de temas si ya es más como de visas. Eh, pueden viajar con esa persona y esa persona puede tener un Open Work Permit, es decir, esa persona puede trabajar mientras ustedes están estudiando. Como estamos hablando de programas económicos, no es un programa que yo recomendaría para una familia grande que está viajando y que se están soportando en un programa de estos, porque por lo general se exige que el programa sea un poco más costoso o más robusto para toda una familia. Pero si son una pareja o una pareja con un hijo, eh, van a poder hacerlo y su, su hijo va a tener eh, educación gratuita si está en edad escolar. ¿Listo? Entonces, pues esto es buenísimo. Y como vieron, les dije, estos beneficios solo en Montreal. Y entonces van a decir, bueno, y Vancouver y Toronto, ¿qué? Entonces, en estos dos destinos tenemos este programa que se llama un programa de articulación de créditos o transferencia de créditos. Homologación también lo llaman en algunas partes y básicamente tenemos estos seis partners, que son Asenda, Farley Dickinson University, Vancouver Community College, Capilano University, University of Canada West y Yorkville University, y todas estas universidades reciben créditos de Greystone College, es decir, ustedes estudian en Greystone y pueden transferir sus créditos hacia estos eh, centros educativos. Ellos, como son universidades públicas, si están en la autoridad de darles un Postgraduate Work Permit. Entonces, si lo que quieren es un camino hacia la migración o hacia un Postgraduate Work Permit, también se puede lograr en Vancouver y en Toronto. Sí, solo es mirar la manera, pero realmente Greystone en Vancouver y en Toronto es un excelente primer paso. Es un excelente primer paso para poder ahorrar en dólares. No es lo mismo ahorrar en pesos que ahorrar en dólares. Es un excelente primer paso para conocer el destino. Es un excelente primer paso para darse cuenta si lo que están estudiando realmente es lo que quieren hacer para siempre y también para darse cuenta en dónde es que están esos espacios laborales en Canadá, entonces Graystone, he tenido estudiantes en cualquier ciudad y en cualquier programa que han empezado con nosotros un camino migratorio y a veces nos decimos no, como es un college eh, privado no se puede y esto no puede estar más lejos de la realidad de hecho tenemos una agencia migratoria con la que trabajamos de la mano y a la cual ustedes también pueden acudir cuando ya estén en Canadá y ellos les van a decir, o sea, todas las personas que trabajan allá han pasado por Greystone College y en algún momento empezaron en alguno de estos programas. Entonces, esto pues es algo súper bueno, que los precios son los mejores, la calidad es excelente y son programas que realmente nos van a aportar muchísimo para este camino hacia Canadá. Definitivamente es la mejor manera de iniciar la experiencia en Canadá. Eh, yo ya te voy a interrumpir porque ya estamos cortos de tiempo y hay no, sí. algunas preguntas que nos han hecho y hay unas bastante interesantes, entonces te las voy a empezar a leer, ¿te parece? Súper, bien, gracias. Vale. Entonces, yo pregunta, ¿en qué horario hay más oferta laboral para saber qué horario es mejor eh, escoger para estudiar? Sí, sí. Pues, la verdad... En ambos, en ambos hay, hay distintos tipos de ofertas laborales, hay muchísimo trabajo para estudiantes en Canadá y muchos estudiantes, la mayoría lo que hacen es que trabajan los fines de semana, en una tienda, ropa, en un restaurante, en alguna atracción turística, entonces siento que cualquier horario puede ser favorecedor para ti. Ok, espérame, tenemos otra. Eh, el examen de inglés que mencionas solo es válido para Canadá o también aplica para Australia aplica para Canadá y para Australia con ILSC, pueden pedirlo si están interesados en Australia ahora que recibimos las super noticias de las que nos va a hablar Katy más adelante de apertura de fronteras eh, también nos sirve para Australia, así que pueden presentarlo y pedirlo en ambos destinos Vale, hay varias preguntas que nos están pidiendo que, que compartamos el link para presentar el examen, como lo dijo Juanita, lo pueden pedir con su listener. Díganle que están interesados en ILSS en de Wengerstone College y nosotros vamos a hacer todo lo que necesiten para que lo presenten lo más pronto posible. Solo con el listener, si aún no tienen listener, escríbanos por correo a hello.youtubeproject o en nuestras redes. A ver... Mm. Bueno, Samuel dice que llegó tarde, que si podemos hacer un resumen. No te preocupes, Samuel. Estas charlas, todas las del día de hoy, van a quedar grabadas y vas a poder verlas. Igual, las a tu listener. Si no tienes, escríbenos y tu listener te las va a enviar cuando ya las tengamos todas listas para compartir. Pregunta claro. Adriana. Hola, ¿se paga el curso completo al empezarlo o se va pagando mensual? Bueno, esa es una súper buena pregunta y la verdad depende muchísimo de tu perfil de visas. Eh... Sí, hay que pagar una porción importante del curso antes de viajar, esto es obligatorio. Y dependiendo de cada estudiante, podemos hacer una excepción para que la, el último pedacito se pague estando en Canadá. Pero la recomendación para la mayoría de los estudiantes, dependiendo del país en el que estén, es que paguen la totalidad antes de viajar. Ya depende mucho de cuando hables con tu listener lo que te recomiende para tu visa. Eh, ahí ya puedes tomar esa decisión mejor, más informado también. Ok. Lucía pregunta, ¿es fácil para un estudiante internacional conseguir un trabajo desde un programa co op o tienen prioridad los estudiantes locales? No, es muy fácil conseguir trabajo. Algo que no les dije, o no sé si Gerard les dijo, es que Canadá es el segundo país más grande del mundo. Y es un país que tiene más o menos los mismos habitantes, incluso menos que Colombia. Entonces hay muchísimas oportunidades laborales. Es un país que tiene una economía que está creciendo, que tiene muchos enfoques en no solo turismo, sino también en minería. O sea, hay de todo tipo de industrias para conseguir trabajo y realmente el hecho de que no todos los estudiantes de idiomas, por ejemplo, puedan trabajar, sino solo los de colegios hace que la oferta laboral sea inmensa y que realmente todos nuestros programas, todos nuestros estudiantes además, eh, consigan una, una práctica. No es como que haya prioridad sobre unos o sobre otros. Vale. Muchas gracias Juanita por responder algunas preguntas. Ya nos quedaron otras pendientes, pero ya está Katia acá para continuar con la siguiente charla, con la siguiente conferencia. Entonces, como siempre... Eh, Seguimos pendientes de las preguntas que no pudimos responder. Escríbanos, ya les dije, hello arroba, YouTube Project o con su listener si ya lo tienen. Mil gracias Juanita por estar una vez más acompañándonos acá, ayudándonos con todo siempre y, y pues que sigan acá con Dani, que Dani también ya está acá y siguen con la siguiente conferencia.